19 de julio de 2012, en la Chacra La Martina, y con el apoyo de la sección cultural de la Embajada de Estados Unidos, se realizó el campamento de inversión en inglés para profesores de inglés. El evento estuvo a cargo de 15 maestros y profesores estadounidenses, becarios de Fulbright, quienes llevaron adelante una intensa jornada de actividades dirigida a los más de 45 profesores uruguayos de inglés, de primaria y secundaria que asistieron al campamento. Durante la jornada fueron expuestas varias presentaciones académicas que abarcaron temas como cómo integrar la tecnología a las aulas, enseñar lenguaje y cultura y la creación de entornos de trabajo que fomentan la participación y la colaboración de los alumnos, entre otras propuestas. La embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Julisa Reynoso, estuvo presente junto con autoridades de ANEP y Codice. Los espacios de recreación estuvieron a cargo del grupo Ibirapita, que organizó numerosos juegos y actividades para fomentar el intercambio, el trabajo en equipo y, por supuesto, la diversión de los participantes. que Internet. Elena. John. John. La jornada finalizó con unas breves palabras de agradecimiento por parte de los moderadores que luego dieron paso a la tan esperada entrega de diplomas.